de WhatsApp. Bueno, mis amigos, y vámonos a una entrevista que tenemos pautada en este momento. Eh, vamos a conversar acerca de pymes en tiempo de coronavirus, ayuda del Estado e iniciativa para evitar la quiebra. Para hablar sobre ese tema nos acompaña eh, la jovencita Reis y Rivas de los Santos, asesora empresarial e ingeniera industrial. Reisy Riva, de Los Santos. Buenos días, Reisy. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te sí, escuchamos hola, te... Fuerte y claro te escuchamos. Sí. ¿Cómo no? Sí. Bueno, eh, la pregunta básicamente es ¿Cómo, cómo tú, eh, como asesora empresarial, mira el tema de, la, de las pibes, de las pequeñas y medianas empresas en esta situación en la que estamos? ¿Y qué debiera de hacerse para evitar quizás una quiebra masiva, no? Esa es básicamente la forma de que nos pongas en contexto tú a nosotros. Bueno, primero que nada, eh, yo trabajo para el Centro Mi Pymes UBNE. Nosotros somos, eh, somos una extensión del Ministerio de Comercio en conjunto con la Universidad Católica Nordestana. Nosotros hacemos eh, gestiones integrales para micro, pequeñas y medianas centrales. Entonces, en el ámbito para pymes, eh, eh, Sabemos que todos estamos pasando por momentos de dificultad y muchas empresas han cerrado. Entonces, lo recomendable es que se acojan a los programas que tiene el Estado. Esa es la recomendación actual que estamos dando a todas las empresas y cómo los estamos gestionando. Eh, Hay empresas crazy. que son informales, sí. Eh, ahí, en ese punto. Sí, pero eh, frase, aunque. Gracias, un poquito, Francis, vamos a dejar que ella nos ponga en contexto y luego okay. tú le haces la pregunta. Bueno, lo que pasa es que entendí que ella había no. concluido la primera etapa no. cuando ella introdujo. No, no, no. todavía adelante, Francis, concluye tu. Entonces, eh, hay, sabemos que hay muchos eh, empresarios formales, claramente se van a beneficiar de lo que es el principal programa que tiene el Estado, pero hay otros beneficiarios que son informales, que lamentablemente en este caso no podrán beneficiarse todos de, del programa quédate en casa entonces que nosotros recomendamos a esas personas que si pueden adoptarse al teletrabajo o a trabajar desde casa que lo hagan esa es la recomendación que nosotros estamos dando actualmente aparte de aplicar de, de, de acogerte a los programas del estado ¿Cómo no adelante bien. francis bien eh, bueno, precisamente a eso me iba a referir, conociendo yo la, la, la fisonomía de muchas empresas o de muchas personas que se dedican al comercio en algunas áreas, porque empresa es a partir de que se reestructura o se forman y crean sus propios estatus y se registran en, eh, mercantilmente. A partir de ahí ustedes lo califican, me gustaría que la población empresarial, pequeña, entienda cuándo empieza a ser considerada pyme y si no está regulada, ¿qué hacer? Eh, bueno, si una empresa no está regulada, lo primero que debe hacer es la formalización, que se oriente en esa parte. Nosotros damos asesoría totalmente gratis en el área de formalización, pero ¿qué es la formalización? Es que una empresa pueda sacar, todo el mundo tiene cédula. Después que tú eres mayor de edad, tienes tu, tu, tu cédula de identidad, eso es lo que a ti te representa como persona. Entonces, el RNC es lo que representa a una empresa como empresa. Puede ser persona física o persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas tenemos varias que, son RNC, que tenemos que son SRL, EIRL, etc. Eh, esa es la parte de la formalización. Luego de eso, que busque asesoría sobre cómo organizarte contablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces iniciamos una empresa. Eh, sí, estoy ganando, pero ¿qué tú estás ganando si hiciste una inversión pero no estás teniendo un retorno de la inversión? Solamente estás viendo que estás ganando y estás compensando co eh, las compras, los gastos. Pero tú no dices, yo invertí 100 mil pesos. Voy a recuperar esos 100 mil pesos en seis meses. La mayoría de empresas no se organizan de esa manera. Y la mayoría de empresarios tampoco lo ven de esa manera. Solamente dicen, ok, yo estoy ganando, pero me siento conforme con lo que estoy ganando, pero no tengo eh, control de lo... Muchas veces tengo costos que, que no estoy manejando, que se me vuelven invisibles y, y entonces tengo pérdidas. En Luego la formalización, sí. asesoría contable. Entonces, eh, busca asesoría en la parte, disculpe, en la parte de organizar tu empresa. Muchas empresas tienen una sola persona. Tienen dos, tienen tres, tienen cuatro. Pero busca ayuda sobre cómo organizarte. Cuáles son los procesos que tú tienes que ejecutar. Cuáles son las tareas que tú tienes que asignar. Si es que vas a asignar, si es que vas a subcontratar. Eh, cuál procedimiento para subcontratarte es más favorable según el tipo de empresa que tú tienes. Y dependiendo, vas evolucionando y te vas innovando. Por ejemplo, ahora mismo hay un auge en las redes sociales. Hay empresas que solamente son digitales, entonces tú también puedes tener una empresa eh, online. Hay empresas que venden de manera digital. Mira, con, continuamente. Eh, eh, una cosa con, más me faltó. Excuse espérate, Francis. Espérate, frase, no, la, yo le hice de la palabra... Que cuando se considera PyME? Ah, ok. Hay una clasificación... Eso es fundamental para que la gente entienda. No, pero está bien. Está bien. Adelante, adelante. Eh, hay una clasificación sí, claro. que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio. Se la, se la puedo mandar a, a Giovanni para que la comparta. Sí. sí. Se la voy a mandar a Giovanni para que ella pueda compartirla. Okay. Porque tenemos lo que son micros, pequeñas y medianas empresas. Nosotros trabajamos con eso. Un segundito. Enviado. Bien. Según la ley 187 una microempresa es aquella que tiene de 1 a 10 trabajadores, con ventas anuales brutas de 8 millones de pesos. Una pequeña empresa es aquella que tiene de 11 a 50 trabajadores y vende ventas anuales brutas de 54 millones de pesos. O sea, a estas ventas no le, no le afectan lo que son los gastos, nada por el estilo, los impuestos no le afectan, ventas brutas. Y una mediana empresa es aquella que tiene de 51 hasta 150 empleados y tiene unas ventas brutas de 202 mil millones de pesos anuales. Esa es la clasificación con la que el país completo se maneja en sí, sí, cuanto a, a cómo clasificar las pymes. También, eh, cuando usted se formaliza, puede ingresar a la plataforma del Ministerio de Industria y Comercio Solicitar la certificación de clasificación y ellos se la dan. Bien, correcto. Fulvio. Bien. Sí, eh, continuamente estamos recibiendo llamadas de MIPIMIS que dicen no pueden accesar a los beneficios del gobierno. Ejemplo, las estilistas, que por cierto San Francisco de Macorís tiene más de mil o mil estilistas, salones de belleza ellos no pueden accesar. Recientemente el, eh, el Banco Central anuncia un préstamo al Fondo Monetario. Se cortó. Se cayó. Eh, Mía, sí. ¿cómo, okay. ¿Cómo pueden accesar? Okay, ¿Cómo pueden Fulvio, Fulvio, Fulvio, Fulvio tu pregunta no se oyó completa, por favor. Sí. Eh, porque okay, se okay. cortó en un momento dado. Ya, tenemos las MIPIMES que continuamente nos llaman. Tenemos las estilistas como ejemplo que no pueden accesar a las facilidades de gobierno. Recientemente se, se toma el Fondo Monetario Internacional casi 37 mil millones de pesos para activar la economía. ¿De qué manera esos, esas MIPIMES pueden accesar en las condiciones que tienen, como son? Eh, actualmente yo he trabajado con tres salones de belleza y los tres los han aceptado, porque los tres estaban registrados. Nosotros eh, aplicamos al fondo FASE, que es el fondo de asistencia solidaria al empleado, y actualmente ellas están cobrando. Tengo el caso de un salón que no estaba formalizado y eh, en el programa Quédate en casa es también, es a través de la tarjeta solidaridad y del SUIBEN, que es el sistema de único beneficiario. Ellos ya hicieron la selección de las personas que les corresponde la ayuda, dependiendo de la estratificación social que ellos tenían. Es decir, que probablemente a las personas que, o empleados de esos salones y peluquerías que, que no estaban registrados, probablemente les tocó parte de lo que es la ayuda que da en casa. Actualmente no hay formulario para a ese a ese fondo de íntate en casa, porque como dije anteriormente, ya ellos eh, clasificaron y tienen el listado de las personas que van a recibir el beneficio. Bien, Carolina. Una preguntita. Uh -huh. ¿Qué es cierto? Si nos puedes orientar en ese sentido, porque no, no manejo la información, pero me comentaban que las empresas que han solicitado... Eh, la ayuda del programa del Plan FASE del Gobierno, las empleadas que reciben ayudas del Gobierno no están calificando, quedan fuera estas empleadas aún estando en nómina. Eh, bueno, sí, sí, mira, depende mucho, porque FASE tiene dos modalidades. Está la modalidad 1, que es para las empresas que deciden suspender a sus empleados a través del DGT-9, y, y se aplican al programa FASE ahora. El programa FASE hace una vinculación con la TCS, con el pago de la TCS y los empleados que están registrados en la TCS en el mes de febrero. Es decir, que si tú tienes un empleado que lo registraste en marzo, porque fue en marzo que se declaró el, el, el, la cuarentena Miro. y el okay. donde se aplicaron las medidas no te lo va a coger. Ahora, si tú tienes empleados que fueron registrados en febrero, inmediatamente caen en el fondo PAS. Entonces, una pregunta. Eh, vemos que hay algunas banqueras eh, que están denunciando que no se le ha pagado, que no fueron incluidas. ¿Puede ser de que entonces eh, estos consorcios de bancas no la tengan allá incluido dentro de la TCS, que no están reportando? Muy probablemente. Ahora, depende mucho. Por ejemplo, se puede dar el caso que no estén registradas, que uh -huh. la mayoría de bancas no están formalizadas y, por ende, no pueden registrar a sus empleados. Y lo segundo es que el empleador no haya ejecutado según lo correspondiente al programa Fácil. Mira, en ese mismo sentido, por eso es que te hacía la pregunta, porque hablaba con un banquero y él me decía... Es que algunas de ellas, porque sentí como que no, no obtuve la respuesta. Eh, hay algunas de ellas que están recibiendo ayudas, por ejemplo, tarjeta solidaridad, por poner un caso, y que hay un fallo del sistema que no, que, puedan, que no permite que puedan ser beneficiadas. Y cuando tú tienes una nómina de 200 empleados, y de esos 200 hay 100 que reciben la tarjeta solidaridad. Entonces tú tendrías que cargar con eso, que no es tu culpa. Eh, Ahí es el problema es que cuando tú das, cuando ya tú recibes la ayuda de solidaridad, ya no aplicas para para Ah, entonces para otro programa. Ya, ya no aplica para otro programa porque ya te estás beneficiando. Pero entonces... ¿Entiendes? Sí, y eso es para evitar un... la, la, la, el doble beneficio. Exactamente. Porque hay otras eh, personas que lo necesitan. Una pregunta. Sí. Eh, ¿Un empleado puede aplicar de manera particular? Por ejemplo, no. yo trabajo en una empresa X eh... No. eh ¿Me suspendieron? ¿Yo puedo aplicar de manera particular? No, no puedes no, aplicar o sea, de que manera que... particular. La empresa, a través del CIRLA, que es la plataforma eh, donde tú puedes eh, tener acceso al DGT3, DGT4, DGT9, DGT2, a través del DGT9, que es el formulario de suspensión, suspende a sus empleados, selecciona los empleados que va a suspender, porque hay veces que tú dices... Voy a, tengo 10 empleados, voy a suspender 5 y me voy a quedar con 5 laborando. Eso es para las. Ah, bueno, pues, pues ahí entonces puede ser que, lo, bueno, la, es que la banca, como quiera, están trabajando eh, no están trabajando ninguna, ¿verdad? Porque pudiera ser sí, que el ellos eh, que no, suspendan a los que no tienen ese, el, la tarjeta debieron, y entonces dejaran deb, a los demás. Exactamente. Debieron suspender a las personas que no tienen la tarjeta. De todas maneras, las personas que tienen la tarjeta no van a aplicar para fase y las que. Eh, las que tienen la tarjeta no van a aplicar, pero las que no tienen la tarjeta van a aplicar. Pero si entonces ese en dinero, perdón amor, ¿tendrán que pagarlo los, los empleadores? Depende el, el fase que él se acogió. Si se acogió a fase 1, que suspendió, entonces eh, los trabajadores no van a poder beneficiarse. Si si es pertenece a fase 2, que son para las empresas que todavía están laborando, pero redujeron el horario, entonces le corresponde 5 mil pesos. Depende de preguntas, bien, ustedes no tienen. Bueno, ¿alguna pregunta, Fulvio, Francis? Eh, eh, mira, eh, las... Bien. Okay, eh... Sí, Francis, adelante. Es importante, es importante porque no todos, sabemos que no todos tenemos la oportunidad de entrar a una de las dos fases, a uno a la dos. Entonces, es importante... Que la población entienda que estos programas están conjuntamente eh, diseñados por el Estado con la tarjeta Solidaridad, que es otra cosa. Uh -huh. Que esto es solamente para empresas. Eh, yo quiero que tú me confirmes. Esto es solamente para empresas Formalizar. que formales. Para sí. que la gente se quite de una vez y por todas. Si puede accesar teniendo una empresa porque produce salario, porque produce bienes y servicios. Exacto. Por ejemplo, como te decía al inicio, hay dos programas eh, principales del, para mitigar el impacto económico del COVID-19 en el país. Está el programa Quédate en Casa, que es para las personas que no son formales, para los empresarios que no son formales, eh, que viene a través del CIUBEN, que es el Sistema de Único Beneficiario, y la tarjeta Solidaridad. Ellos hicieron su, su análisis y con las estadísticas previas que tenían, determinaron quiénes podían aplicar y tienen su listado. Ya tú no puedes accesar a esa parte. Ahora, tenemos el programa FASE, que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que es para empresas que están formalizadas que tienen su cédula, como dije anteriormente, que tienen su RNC, ya sea persona física o persona jurídica. Sí. Dentro del programa FASE tenemos dos modalidades. Está la primera modalidad, que es FASE 1, que es para empresas que suspendieron sus actividades. Es decir, un colmado que esté registrado y haya decidido suspender a sus empleados, puede acogerse al FASE 1. Una papelería que esté registrada y haya suspendido sus actividades puede acogerse a fase 1. Un salón o una peluquería que esté registrada y haya suspendido sus actividades, claramente la ha suspendido, puede acogerse a fase 1. ¿Cómo accesas a fase 1? Vas a tu perfil de, en el CIRLA. Si no tienes uno, debes crear uno. Eh, Haces tu DGT3, que el DGT3 es la planilla de personal fijo que tú debes hacer a inicio del año. Si no la tienes hecha, la haces. Si la, ya está hecha y tienes que hacer alguna modificación, porque los empresarios nos descuidamos al momento de llevar eh, el registro de los empleados, si no tenemos alguien de recursos humanos que esté constantemente monitoreando, entonces ejecutas tu planilla DGT4, que es para actualizar. Mira, eh. Esos aspectos técnicos, eh, tú sabrás más que nosotros de esto, sabemos que la gente, el empresario eh, pequeño, el común, si no tiene un contable, no tiene recursos humanos, como dice, no sabe manejar este aspecto técnico. Te lo digo por mí, que aún dije que tengo algún cierto de conocimiento tecnológico, entiendo poco de eso, debo de auxiliarme. Lo ideal sería que tú nos eh, recomiendes si a través de ustedes pueden acercarse, es una preguntita que tengo dos. Eh, ¿Cómo accesar a, a llegar a ustedes para que ustedes le ayuden? Porque así no, no creo que puedan entender bien. Y lo otro es ¿Están obligadas las empresas a completar el pago eh, a sus empleados? Y ya la última preguntita, bueno, pues ¿El, esa, pago ¿sí? de qué, ¿El pago de que Carolina? ¿El pago del salario, del salario. No, el pago del salario. El pago es que sí, del salario. A través del Centro Mi Pymes a través de Centro Mi Pymes nosotros asesoramos empresas, pymes Totalmente gratis. Se pueden acercar a nosotros. Actualmente estamos trabajando de manera remota, o sea, teletrabajo. Le voy a pasar a Joanny todos los contactos: eh, Instagram, teléfono, mi número, ya me puede escribir. Pero estamos eh, 24-7. Damos asistencia eh, técnica, asistencia financiera, eh, contable, tecnológica y empresarial. En este caso, podemos ayudar a los empresarios. Una y la otra pregunta. parte. Bueno, gracias. ¿eh? No, no, La, la otra, es que, la la otra parte respecto a tu pregunta es que si gracias todos los empleados mejor. deben. <risa> <risa> que si todos los empleados. Eh, todos Adelante. los empleadores deben completar el salario. No. Si usted ha cogido a fase 1 y suspendió al empleado, solamente le va a llegar lo que el claramente. 8.500 pesos. No. no. Al empleado, si gana 5.000 pesos, le va a llegar 5.000 pesos. Sí. Si el empleado gana más de 5 mil pesos y menos de 8 mil 500 pesos, es el 70% de su salario. Sí. Está por debajo okay. de 8 pesos. Es no importante. le va a llegar 8 mil pesos. Por ejemplo, yo tengo empresas que, que los empleados ganan 10 mil 760 pesos, que es el salario mínimo, y le ha llegado, la compensación son de 7 mil y algo de pesos, que es el 70% de, de... ¿Y esas empresas, bueno. amor? Una. No están mira, pregunta, mire, más, señores, no terminamos no pueden... la entrevista. Ya la, terminó la entrevista. Las empresas es que esta no, pregunta no están formalizadas Están obligadas a pagarle un favor a ella. No están obligados a pagarle. Las empresas, mira, en el código de trabajo establece que tú puedes suspender tus actividades por causa título o de fuerza mayor. En este caso, que COVID-19, tú suspendes y no tienes la obligación, si eres informal, a pagarle. Ahora, eso es un compromiso que tú, como empleador, puedes asumir si el empleado... Porque tú solamente no ves las horas de trabajo. Tú debes ver otras características u otras cualidades que tienen tus empleados. La honestidad, sí. la responsabilidad, la entrega el compromiso. Entonces, no le digamos que gane 10 mil pesos. No le vas a pagar los 10 mil pesos porque no estás produciendo, pero puedes pagarle la mitad, el 70%, el 70%. Depende mucho. Bueno, eh, gracias Tracy Rivas mira, por estar con nosotros. Lo que quiero es pedirle algo. Las preguntas. No le quiero dejar ir, vamos, amigo, por favor. vamos a, vámonos a la pausa, pero es que estamos sobre el tiempo. Mira, he pedirle algo. Ustedes tienen una tabla de los salarios existentes actualmente en la República no, ella no Dominicana. Ella nos va a dejar va a servir a ti a mí en la oficina de ella. Tú oye, ella nos va a dejar Yo les voy, le... a, mandar, yo les voy a mandar todos los contactos, les gracias. voy a mandar la tabla que están aplicando el gobierno para el pago del pase y le voy a mandar todo lo pertinente. Gracias, este, gracias por tus informaciones Bastante importantes a la 3 de Gracias ¿Cómo? por invitar Pues ya tú sabes eh, Lo que pasa es que estos viejos Cuando ven una chica tan inteligente como tú Quisieran pasarse el día entero Preguntándole cosas Por eso es que tú ves esta verdad eh. Gracias Gracias Cualquier eh. ¿eh? pregunta Y le voy a dejar mi contacto a Joan Cómo cómo no, sí. ¿Cómo no? Nosotros ah, vamos bueno, a la pausa, señores. Empresarial vamos. vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, hay más contenido de mañana. Adelante.